bienvenida Lupita. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día para todos, para todas, para ustedes. Eh, un placer estar aquí con ustedes. y Muchas gracias Yera por la invitación a todas las personas que son parte de este proyecto de formación. Nuestras voces cuentan. Y pues muchas gracias por invitarme y por hacer partícipe a este colectivo de Radio Nandía para que a través de mi persona podamos compartir eh, pues un, una semblanza de lo que hemos realizado y hoy con este tema que nos eh, convoca las radios comunitarias como espacios para fortalecer la participación política y electoral de las mujeres indígenas eh, les confieso que estaba un poco temerosa porque pues el tema de participación política es muy amplio, ha tenido muchas eh, muchas sumas los últimos años en cuanto a, a la legislación que se ha aprobado, y eso pues eh, nos coloca en el, en el tema de que tenemos que estar actualizadas o actualizados y manejar todos, toda la terminología, pero lo que pretendo es eh, compartirles básicamente nuestra experiencia en la radio, cómo, hemos, eh, cómo la hemos vivido y cómo hemos estado construyendo este proyecto que para nosotros ha sido fundamental y me baso como en tres momentos que yo espero que pueda cumplir con la expectativa de, de este foro, de este espacio y que tiene que ver con nuestra historia misma, nuestro contexto actual y qué sigue después de, de, pues de estos momentos históricos que nuestra comunidad mazateca ha, ha vivido en, en los últimos años, ¿no? Eh, si me ayudan con la siguiente lámina bueno, Mazatlán Villa de Flores es una comunidad mazateca que se autodomina como Nashinandá en lengua propia ahí les voy a dejar la, la lámina pero quiero platicárselos eh, la ubicación misma que tenemos aquí en Mazatlán eh, nos ha permitido como posicionar nuestro proyecto de radio dado que estamos en una zona montañosa donde eh, cruza el ángulo de Veracruz y Puebla. Y eso justamente nos permitió hace ya casi 20 años tener pues, este campo libre, digamos, para eh, operar, operar nuestro proyecto de radio, ¿no? Y, y nada más para contextualizar dónde estamos, es una zona montañosa en la que está integrado esta, este municipio, es un municipio mazapeco que se integra por 63 comunidades en una extensión territorial de 137 kilómetros al noreste de la capital. Su población originaria de hablantes mazatecos, eh, la mayoría somos mujeres, 51% somos mujeres, 49% son hombres, eh, incluidos todas las edades. Eh, el 80% de la población habla su idioma mazateco. Y en 2002 nació Radio Nandía como un proyecto comunicativo de la Asamblea Comunitaria Mazateca. Nandía es un vocablo, un vocablo de la lengua nacional que se puede interpretar como el lugar donde nos concentramos, el punto de encuentro, el centro, por decirlo de manera más literal, ¿no? Y antes de irnos como al tema central, y estamos escuchando las campanas porque seguramente hoy Hoy están anunciando un difunto, algo por ahí. Este, espero que no interrumpa mucho porque a mí se me está interrumpiendo, pero vamos adelante. Bueno, avanzamos con las diapositivas, por favor. Eh, un poco sobre la memoria histórica de Naxinanda. Eh, por allá en el año del 91, eh, la comunidad bajo esta situación o este marco eh, político que había en, en su momento sobre la libre determinación y la autonomía Naxinanda se levantó en pie de lucha en, en este año después de que se acumuló una, un régimen de, donde el poder municipal caciquil, simpatizantes del PRI eh, que sometía sobre todo a las mujeres eh, con cobros de multas y viol violencia extrema. Yo aquí recuerdo un poquito que en algunas entrevistas, o en algunos testimonios que las compañeras nos han aportado, por ejemplo, las mujeres viudas que no tenían, ¿verdad?, su compañero de vida que tendría que participar en las faenas, pues a estas mujeres viudas se les cobraban cuotas muy altas y quien no podía pagar dinero, porque ahí, pues, este poder caciquila antes del 91 exigía cobras en dinero en efectivo que las mujeres viudas pues muchas veces no tenían recursos y entonces el castigo que, al que eran sometidas era que les quitaban su metate y sus, sus utensilios de cocina con los que ellas eh, pues procuraron los alimentos de la familia ese es un caso por ejemplo de cómo, eh, por qué digo yo que sometían a las mujeres a una violencia extrema y otras situaciones más que pues eh, por ahora no no es motivo de hablarlas, ¿no? Pero ese es un ejemplo de cómo este, este poder caciquil eh, mantenía sometida a la comunidad, ¿no? Después, eh, bajo todas eh, estas situaciones de vida, la comunidad recuperó su poder instalando a su asamblea, eh, a su asamblea comunitaria mazateca, quien derrocó al priismo local y nombró a sus autoridades propias en el 92. En este lapso... Eh, obviamente eh, la comunidad no solamente en lo local sino a nivel estatal fue un foco de atención por parte del gobierno del estado de ese año porque la comunidad en principio siempre era considerada como una zona de refugio una zona de castigo para, eh, para funcionarios y era como un bueno hoy en día me atrevo a decirlo eh, se considera como un laboratorio político. Entonces, eh, al, al estar esta comunidad en, eh, levantada, digamos, para este, recuperar su poder político municipal, pues obviamente era una eh, eh, causaba incomodidad al gobierno, eh, al gobernador de ese año. Y después, eh, pues fue todo un proceso de pues de No solamente del, de toda la comunidad, sino de hombres y mujeres tuvieron que salir a marchar a las calles de Ciudad de México, a la Ciudad de Oaxaca, por ahí ya lo mejor recordaremos eh, cómo las comunidades eh, se tuvieron que manifestar en enormes marchas a la Ciudad de México, porque al estar en, en la comunidad en un estado de, de constante sitiamiento por parte del Estado mexicano, pues eso de alguna manera obligaba a que tendrían que salir las personas hacia hacia otras instancias de la Ciudad de México para exigir justamente la, la atención y de, pues, el respeto sobre todo a la autonomía, ¿no? Bajo este, perdón, este esquema de, de, pues, de vida comunitaria, ¿no? La siguiente. Y Nashinanda, como les decía, pues refrenda en este contexto político que se vivía en nuestro país en estos años, entre el 92, 93, 94, recordaremos cómo el... Ejército Zapatista, pues, eh, colocó, logró colocar en las, en la agenda nacional, pues, justo todas estas demandas de las comunidades indígenas. Y Nashinanda, como tal, refrenda su lucha local participando activamente en el Congreso Nacional Indígena, en las actividades convocadas por el STI, STLN, muchas eh, compañías que hoy en día, ellas están retiradas, pues recuerdan estos momentos de cómo se tenían que desplazar desde Mazatlán, Villa de Flores, hasta las comunidades zapatistas para participar en las actividades que, que justamente convocaba el EZLN, el CNI y todo este eh, pues toda esta conglomeración de, de comunidades que se sumaron a la lucha de, de, por la reivindicación de los pueblos indígenas este, de México, ¿no? Suscribe, eh, Naxinanda suscribe los acuerdos de San Andrés, se retoma el proceso de organización colectiva para encaminar las gestiones como ayuntamiento indígena y propone proyectos productivos, educativos, de infraestructura, de salud comunitaria y aquí surge la radio, ¿no? Eh, no quería dejar pasar este, este momento, regresamos un ratito, no quería dejar pasar este momento porque... Es parte de la memoria política de lucha. Ahí las fotos, si ustedes pueden observar. Las dos fotos son de aquí, de Mazatlán y de Flores. Una, la que está arriba y donde viene el, el, la manta de STLN, fue la marcha, del, la marcha que, que hicieron los hermanos y hermanas zapatistas en todo el país. Y Mazatlán lo recibió. Y la fotografía de abajo es cómo las mujeres es, se encontraron o, o se reencontraron en identidad y en ducha con las hermanas zapatistas entonces esos momentos son claves para lo que viene después avanzamos por favor y eh, pues toda esta memoria eh, de las mujeres y su intervención en la vida política comunitaria eh, pues para la comunidad reciente porque del 92 a estos años pues han, hemos observado tres, cuatro generaciones cuando mucho, de cómo eh, cambió la vida política comunitaria después de vivir en, este, en esta opresión partidista y, y cómo a partir de la organización colectiva, de la organización social colectiva para eh, recuperar este poder municipal, pues empiezan a lograr cosas, ¿no? Y de esta manera eh, las mujeres eh, fueron un fueron clave para este proceso comunitario. ¿Cómo participaban? Bueno, desde su rol natural en la comunidad, ¿no? Aportaban su fuerza de trabajo en el movimiento de resistencia. La histórica Casa Azul, que es una casa comunitaria que ahora no está en funciones, concentraba a las mujeres de las localidades cercanas. Recordamos que les decía que Mazatlán Villa de Flores se integra por 63 localidades que están dispersas en un territorio donde algunas caminan. Eh, desde 15 minutos, media hora, tres horas, hasta seis horas, para llegar a la cabecera municipal. Entonces, este lugar fungió como un, un espacio de encuentro para, pues, deliberar, intercambiar ideas, pero también para posicionar el trabajo de la, las mujeres, aunque no de manera, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede decir? No de manera, este, como mujeres, sino era la comunidad. Eh, al lado de, de las mujeres y los hombres y niños y todos los que participaron, ¿no? Cumplían las labores de ser vigilantes silenciosas, el correo de voz sobre los acuerdos y acciones que emprendía la asamblea, y participaron con voz y voto en las asambleas generales, en las cuales fueron eh, pues fundamentales para mantener el movimiento. Esto es lo que la memoria, en la memoria de las compañeras existe. Avanzamos y después. De todo este proceso viene eh, la siguiente lámina, por favor. Eh, chuné, que es eh, la manera en cómo el... Ahí, ahí está bien. Chuné, que es como... Es, eh, en, en la lengua mazateca, chuné es mujer, yanchín. Eh, chuné, yanchin, las mujeres en la política. En el 96, el Congreso del Estado decretó que por fin las autoridades municipales de Mazatlán, Vía de Flores podrían elegir a sus autoridades bajo el régimen del derecho consuetudinario. En este momento la, la mujer participó y definió este proceso electoral en el que fue masivo, en el que toda la comunidad salió a votar en asamblea. A nivel nacional fue el primer municipio que contó con su padrón comunitario electoral, incluso tenían su credencial avalada por el Instituto Nacional Electoral, eh, que contaba con 1.500 electores en este padrón de 4.000 y en donde se notaba fuerte, pues por supuesto, la participación de las mujeres. En este proceso también se fortalecieron y se reorientaron diferencias entre familias porque al vivir un conflicto interno, por decirlo así, eh, pues hubo indudablemente hubo conflicto entre familias porque algunas simpatizaban con, con esta idea de la asamblea comunitaria, algunas otras estaban al margen. Algunas otras eran, pues, eran parte de este proceso de, del poder caciquil priista y fue también un, un momento muy, muy difícil en las comunidades de aquí de Mazatlán. Eh, pues a nivel comunidad se participó en las discusiones de los asuntos públicos entre 2002 y 2004. Se eligió a la primera autoridad eh, mujer con cargo eh, como una categoría de autoridad, no como regidora, sino como esta categoría que le otorgan las comunidades de ser su autoridad ¿no? ahí está la foto de la compañera Antonia Hernández Castillo quien fue nombrada por primera vez y este, en estos cargos de elección y de representación municipal avanzamos con la siguiente lámina por favor y pues nos vamos a, a Chuné como mujer gobernante, creo que es una anterior eh, Chuné la siguiente creo Ahí, ahí está esa. Eh, Chune es la mujer gobernante Yangshin, ¿no? Mujeres eh, ahí está un poquito la, el desglose lingüístico yo no soy lingüista pero nos ayudaron aquí los compañeros para que pudiéramos tener una idea de, de cómo se interpreta en español y en mazateco este, la anterior, ¿me dejas eso ahí? Chu, que es mujer, chuné, mi dueña eh, Yan chi que es mujeres, y se asemeja en alguna sesión hacíamos esta descripción de, de ya eh, la analogía, ¿no? O, o como desmenuzar la palabra. Entonces encontrábamos algo así como que en Yan las mujeres es como ese conjunto de, de la naturaleza a través de los árboles que, que nos dan la fuerza, ¿no? Ya ar, la hacedora ¿no? Nosotras como ese árbol fuerte que tiene raíces, esa era como la, la idea que se, que se manifestaba. Y en el pensamiento colectivo, pues la mujer mazateca es sagrada, representa la fuente de la vida, eh, Chuneine, que es una deidad eh, de la abundancia, eh, hay un mito ahí muy interesante de, de cómo Chuneine fue quien este, que repartió la, la bonanza y la abundancia, las bondades de los bienes aquí en la comunidad eso será motivo de otra plática eh, pues hay mitos leyendas les decía en la actualidad pues cumplen roles específicos que a, a, eh, emanan de acuerdos comunes la mujer transmite conocimientos comunes la herbolaria el idioma la agricultura la agricultura de los sueños ¿no? este seguimos con la siguiente por favor pero también no podemos dejar pasar el hecho de que todo esto esta memoria política eh, se, ha habido, se ha visto trastocada porque esto que yo les estoy narrando eh, funcionó bien hasta el año 94, que fue cuando terminaron las autoridades municipales que estamos viendo. Sin embargo, es importante decirles que el sistema de partidos nunca ha estado contento. Eh, esta estructura que es parte del Estado mexicano pues se ha visto demeritada, ha visto trastocada sus intereses e indiscutiblemente hubieron situaciones muy difíciles después del año 94, 95, 96, cuando viene el gobernador Ulises Ruiz, recordaremos allí el capítulo este, de la capital oaxaqueña en el que hubo una represión muy fuerte al magisterio, entonces inevitablemente trastocó la vida comunitaria, y a partir de entonces también hubo eh, una, este, pues un movimiento aquí de eh, pulverizar, pulverización, le llamo yo a la Asamblea Comunitaria. Y bueno, después de varios años también de resistencia en este último periodo, uh, en los últimos años, en 2019, la Asamblea Comunitaria recupera ese poder, ese poder municipal, ¿no? Y bueno, entonces en todo este entramado, ¿Cómo miro yo como comunicadora, como partícipe de este proceso histórico que, que indudablemente está ligado a la radio y que tiene que ver con este tema que hoy nos convoca, que es el de la participación o cómo las radios comunitarias promueven o fortalecen la participación política de las mujeres? ¿no? Y si nos vamos un poquito como a, a mirar estos, estos, tres, estos tres momentos que yo anote en esta lámina, ¿Cómo participamos las mujeres en México? ¿no? Bueno, primero, pues a través de las estructuras del gobierno, que ya eso está establecido en el sistema, eh, en el sistema político mexicano. Tenemos un sistema comunitario que hoy en día, eh, pues en Oaxaca por lo menos, el sistema normativo indígena, con sus propios conflictos, quiero decirlo, pues está eh, en, instalado en, en cuatro, más de 400 municipios en Oaxaca, Mazatlán, Villa de Flores es uno de ellos, a partir de 1996 y la otra forma es la constitucional a través de obviamente los partidos políticos. ¿no? Eh, el segundo momento o el segundo ámbito de cómo participamos las mujeres son los cargos de representación política a través del sistema de partidos en el que cada estado eh, cuenta con la legislación en materia y el tercer momento que en el que por lo menos eh, muchas compañeras nos hemos visto eh, reflejadas es en el de movimientos sociales. Indiscutiblemente México, este, Oaxaca eh, tiene un sinnúmero de experiencias de cómo las mujeres indígenas nos hemos organizado y hemos eh, propuesto eh, pues no solamente demandas, sino eh, a, a acciones, alternativas eh, eh, se han propuesto cambios en las que pues hoy en día podemos decir vamos avanzando unos pasitos, ¿no? Eh, en el otro movimiento de, de comunicadoras indígenas que en el, es el que, en el que yo me identifico y hay otros más de, con agendas específicas. Entonces estas tres formas de, de, o estos tres ámbitos en los que las compañeras podemos participar y obviamente si partimos como de lo local a lo a lo nacional, en nuestra participación en Mazatlán Vía de Flores, pues ha sido básicamente en el ámbito comunitario y hasta ahora, eh, pues en el de movimientos sociales. Hay otras compañeras de la región, eh, la región aquí de la Mazateca o la región Cañada, como se identifica en Oaxaca, que ya han arribado a través de, del sistema de este, partidos políticos a tener cargos de diputadas federales, diputadas locales, y bueno, entonces. Este, así es como hemos estado, digamos que eh, mirando el tema de la participación política de las mujeres. Avanzamos con la siguiente lámina, por favor. Y, este, pues aquí hay unas fotos como de que reflejan este ámbito. Están las, con la foto de en el extremo superior, en el extremo inferior para ustedes derecho, quizá están las compañeras que hoy son las autoridades municipales en, en su lado derecho están las compañeras eh, mazatecas que son Irma Juan Carlos y Elisa Cepeda quienes recientemente fueron diputadas tanto federal como local y está la compañera eh, bueno estamos la, las compañeras comunicadoras mazatecas y la compañera este, es una compañera que participó en la radio a través de un programa que se emitía desde el Estado de México en Chico. Avanzamos, por favor, con la siguiente lámina. Y por ahí me van diciendo del tiempo, por favor, porque este, a lo mejor... Vas este, muy bien, Lupita. Vas un poquito, ¿no? Llevas sí, muy buen tiempo. Muy bien. adelante Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces eh, continuamos aquí con los ámbitos de participación política, que es un poquito lo que les retrataba. Ah, y bueno, a partir de esto entonces si entendemos como participación política de las mujeres indígenas como los espacios en el ámbito individual y colectivo donde la mujer reflexiona, propone, interactúa y participa en la toma de decisiones, podemos concluir que de esta memoria política reciente el participar en las decisiones políticas públicas como mujeres es un rol natural en la comunidad, pero pues esto se le tuvo que arrebatar al sistema de partidos, ¿no? Y, este, y pues llegamos al momento de la ley de igualdad o, o este, con este componente de la paridad de género este, y me regreso o, o más bien me detengo en 2019 que les contaba un poquito de que en el lapso de 2006 hasta 2018 la asamblea tuvo que replegarse porque fue tanta la embestida de, ahora ya no nada más de un partido, sino que ya se sumaron otros a querer, digamos, que instalarse. Entonces fue inevitable, así como eh, la, la recomposición de, del sistema político comunitario, pero la Asamblea estuvo presente, estuvo resistiendo ante estas situaciones. Este, y en febrero de 2019, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca desconoció. A las autoridades que fueron nombradas en Asamblea Comunitaria, en el que se eligieron a cuatro, cuatro compañeras como propietarias y, cuatro, y sus cuatro suplentes respectivas, además de los otros cuatro cargos eh, que los ocupan los compañeros varones. Eh, las compañeras mujeres que hoy en día están en funciones eh, tienen las titulares de Regiduría de Educación, de Salud, eh, de Hacienda y la Regiduría de la Mujer. Eh, sin embargo en este año 2019-2020 eh, el, el grupo que no tuvo la eh, digamos que la confianza de la comunidad o sea no obtuvo los, los votos suficientes en la asamblea se inconformó y interpuso su queja en el tribunal estatal en el que el, el tribunal en una primera instancia dijo este, les quitó el poder a las compañeras mujeres. ¿no? Eso los las sometió a un proceso de, de defensa, eh, obviamente bajo este, eh, este cobijo legal de la ley de igualdad en el que ya por fin la comunidad logró una igualdad natural, ¿no? o sea, porque aquí no fue la ley la que obligó a que a que las compañeras fueron electas, sino fue un proceso natural, y entonces el tribunal dice, esto no sirve, ¿no? Así por contárselos de manera coloquial, obviamente hay todo un proceso jurídico en medio, en el que la sala Jalapa después le devolvió el poder municipal, el poder a las compañeras, las compañeras tuvieron que salir a marchar, a, este, a hacer una, pues un cabildeo y gestión ante, el, ante las instancias para que eh, considerar eh, eh, todo el procedimiento que cumplieron las asambleas selectivas y la asamblea general en el cual fueron electas las compañeras hasta que finalmente la sala regional Jalapa y la sala federal ratificó el nombramiento de las compañeras que hoy en día están en funciones. Avanzamos con la siguiente por favor. Entonces lo que quería decirles es que eh, Chuné en Mazatlán Villa de Flores ha sido partícipe de la vida política electoral municipal, ha tenido el poder en sus manos y pues ha sido también un proceso de constante lucha. Aquí en las fotos un poco reflejamos el, el momento de la asamblea inicial del 92, donde se eligió al, a la primera autoridad bajo el sistema ya de asamblea, donde está votando con una, este, en un papelógrafo en la foto de arriba están las compañeras en fila esperando su voto, en la foto donde está el micrófono es la, la profesora este, no recuerdo su nombre ahorita, se me olvidó, eh, ella fue parte del comité de defensa de, de defensa del pueblo en el que la asamblea nuevamente pudo como posicionarse ante las instancias federales para poder obtener el, el recuperar el poder municipal y la foto de abajo están las tres compañeras autoridades que después de cumplir los cargos menores que son ser autoridad en su comunidad después ya fungieron como autoridades municipales, hoy en día la profesora Reina es regidora de, de Hacienda en este periodo del gobierno indígena municipal actual avanzamos con la siguiente por favor y nos vamos al momento la siguiente lámina de, de cómo la Radio Nandía se ancla, porque yo les decía que uno de los proyectos de esta asamblea, eh, de la asamblea comunitaria, pues justamente fue la radio, ¿no? Entonces, la Radio Nandía, pues es un medio que surgió de este, de este momento de la lucha de, de la comunidad en el que, pues en algún momento quizá no se miraba como, un, eh, como una radio que cobijara todas las demandas sociales y colectivas de esta nueva época, sin embargo, este, pues, la radio se instaló como parte de un proyecto educativo que la asamblea comunitaria instaló en, en el año 92, pero fue tomando dimensiones eh, más comunitarias, la radio no solo se miró como un espacio educativo, sino que ya tuvo que tomar y asumir, eh, pues, posturas políticas, ¿no?, de la comunidad, porque inevitablemente la, la asamblea comunitaria es quien va eh, orientando la vida colectiva también de la radio entonces pues Nashinanda tiene su radio que fue nombrada en 2003 y la nombraron así Radio Nandia como el lugar el punto de encuentro donde se discute, se dirime y se proyecta ¿no? eh, es pues ahí un poquito de la memoria histórica ya de la radio en 2017 a pesar de que en 2003 Cuatro, obtuvimos el título de permiso, pues todo este, el, pues todo este tránsito de, de, de instituciones, porque fue primero la SST, luego la COFETEL y ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y con la reforma de 2014, pues ya se logró, eh, con la participación también de Radio Nandia, se logró eh, pues un reconocimiento constitucional. Eh, de la radio comunitaria y la radio indígena sobre todo ¿no? avanzamos con la siguiente por favor este, y pues nuestro proyecto de radio eh, y aquí voy a intentar resolver o, con, o contestar las preguntas detonadoras de esta exposición este eh, ¿Cómo la radio participa o cómo fortalece, cómo promueve la participación de las mujeres? ¿no? Eh, el, el proyecto comunicativo de Radio Nandía desarrolla, eh, pues intenta, ¿no? Desarrollar un enfoque intercultural pluridiverso en su programación con contenidos temáticos que en vivo, con producciones propias, independientes, que se basan en cuatro ejes. El primero que ha sido como... El tema de toda la vida histórica es la cultura de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y privilegiando, por supuesto, los derechos de la niñez y las mujeres indígenas, por supuesto. El otro tema que nos interesa y nos ha involucrado en todo este tiempo ha sido el tema del medio ambiente o el cuidado de la naturaleza. La salud, que parte no de la salud vista desde... Eh, pues desde las políticas públicas, sino como la salud comunitaria eh, empieza a, a renovarse, a revitalizarse y, y es una alternativa a los sistemas de salud que pues pocas veces funcionan aquí en nuestra comunidad. Y el tema de educación que también, por darle este título, pero que tiene que ver con toda esta eh, memoria eh, colectiva, la cosmovisión, eh, los valores identitarios de esta comunidad mazateca que a través de la radio y a través de su memoria histórica de lucha eh, tiene que, que seguir hablando, tiene que seguir eh, eh, revitalizando esa, esa identidad que para hoy en día, para todas las personas en la comunidad es, un, es una preocupación porque estamos inmersos en pues ya con, en otro contexto más como de eh, pues influencias que llegan a través de los medios de televisión de las redes sociales eh, cómo los jóvenes ahora interactúan en estos medios y que no necesariamente son los valores de la comunidad los que se promueven en estas, en estas plataformas ¿no? entonces son temas que siguen siendo eh, la preocupación de, pues de muchas personas en la comunidad el reto es cómo, cómo nos vamos eh, fortaleciendo este, pues a través de este proyecto que es la radio ¿no? avanzamos con la siguiente y aquí nos vamos como en los últimos momentos de la exposición donde decía que sí, ¿no? ya vimos como la memoria histórica política, nuestro contexto actual ubicamos o traté de ubicar cómo nos miramos las comunicadoras, por lo menos de Radio Nandía, en el tema de la participación política, cómo lo miramos a nivel regional. Y, y ahora nos vamos concretamente a la radio, ¿no? ¿Qué papel cumplen las redes comunitarias indígenas? Eh, yo voy a hablar por las la indígenas, las indígenas, las indigenistas tienen otros, digamos que otras este, particularidades en la promoción de los derechos políticos y electorales, electorales de las mujeres. Bueno, primero decirles que pues, la comunidad tiene derecho a acceder a la información oficial pública que emana del, del quehacer del Estado y sus políticas públicas. Creo que eso es lo primero. Lo segundo es que la radio brinda el espacio para contrastar y analizar el contexto político, económico y social que afecta a toda la comunidad. ¿no? La radio, a través de su agenda política comunicativa, privilegia la reflexión en colectivo, de las problemáticas que enfrenta como comunidad indígena. Esto pues nos coloca también a que tenemos que hablar sobre la discriminación, sobre las políticas de separación y asimilación del modelo occidental, que pues en todas las estructuras de poder pues, se manifiestan ¿no? y en todas las instituciones. Hay un pensamiento propio que es parte de la cosmovisión y que se enfrenta en todo momento a la influencia del sistema patriarcal. Propone narrativas radiofónicas que se basan en su cosmovisión, el respeto a la persona, la ayuda mutua, el conocimiento del cosmos, eh, hay matemáticas propias, la cuenta del tiempo, la interpretación de los sueños, la enseñanza de la lengua propia. Y en un nivel más avanzado pues se proponen narrativas con perspectiva de género intercultural, que esto pues es un, yo aquí lo anoté como un reto constante porque... Para hablar ya, para hablar en radio, o para que la radio proponga temáticas que ya tienen este componente de la perspectiva de género, tenemos que regresarnos un poquito a toda esta memoria histórica, pero basándonos siempre en la identidad de Nashinanda. Entonces, ¿cómo son dos, ahora sí que dos cosmovisiones? ¿no? La cosmovisión propia que tiene también sus, eh, sus preguntas sin respuestas, porque recuerden, recordemos que eh, en la línea de la vida, como diría nuestra hermana Lorena Capnal, pues hubieron en esta línea o en este, esta línea de la vida, la vida hay cosas que no conocemos porque la misma historia la, misma historia la cortó. Y entonces no, no podemos recuperar cómo realmente eran o funcionaban nuestras sociedades indígenas en su origen. Entonces hay especulaciones, hay análisis que se han hecho de que pues sí, al final, sí eran sistemas patriarcales, pero, o sea, ¿cómo saberlo realmente? ¿No? Entonces, es una lucha constante que tenemos y usamos esta teoría de género para tratar de interpretar y reinterpretar y de reencontrarnos, pero a partir de la identidad y de la cosmovisión propia de, de ¿no? La siguiente. ¿Cómo y de qué forma operan las radios comunitarias eh, para analizar y nutrir posibles narrativas de transformación para la participación política de las mujeres? ¿no? Indudablemente que nosotras, al menos en Andiá, traemos a cuestas esta memoria política histórica que no podemos dejarla al lado. Eh, tenemos siempre presente y las compañeras nos lo, nos lo recuerdan, los compañeros, las compañeras, es algo que está presente en la vida que no podemos dejar de lado todo ese momento de lucha de eh, pues, personas que fueron asesinadas, que dieron su vida por este movimiento muy local, pero que se sumó también al movimiento nacional. ¿no? Entonces le apostamos a una epistemología propia como una ruta pedagógica que, que, en que en este proceso de formación de comunicadores voluntarios, que ahora ya encontramos la palabra en mazateco, que es en el hacedor de la palabra, recupere toda esta memoria, tenga presente siempre por qué surgió eh, la lucha de la comunidad, por qué la radio está inmersa en este proceso político de la comunidad mazateca, y cuál es la mirada que tenemos en lo futuro de que queremos preservar lo bueno, digamos que lo, lo identitario, que nos permita sobrevivir como sociedad indígena como comunidad indígena que convive de una manera respetuosa con la sociedad nacional. Entonces, para eso tenemos esta propuesta epistemológica que está en spy por el tema de la pandemia, pero que pues es, eh, estamos terminando esta, eh, pues, este diseño eh, pedagógico que en lo futuro pensamos va a recuperar todos estos elementos históricos, políticos, de las mujeres, de los hombres, de los niños, de las niñas que han dejado su semillita en estos 20 años de Radio Inlandia. ¿no? Y eso pues, nos va a permitir pues, el manejo, el uso de la tecnología de la radio, este, porque hablar de radio no nada más es eh, abrir y cerrar el canal de, de, de mi micrófono, sino es tener todo un conocimiento mínimo, técnico, funciona el transmisor, la línea de la línea de transmisión que es el cable, el sistema eléctrico el inter o la internet, este, todas estas tecnologías de comunicación, cómo nos vamos adaptando a ellas, cómo nos las vamos apropiando y cómo le vamos demandando al Estado mexicano que las comunidades tenemos derecho de tener estas tecnologías. Este, estas comunicaciones a costos accesibles, porque eh, traer internet aquí a Mazatlán Vía de Flores, y hoy en día que estemos aquí interactuando a través de este medio, es un logro que debemos de agradecer a toda esta lucha colectiva, porque si no, o sea, eh, se hace más complicada la acción eh, este, obtener recursos para traer las TICS a, a las comunidades, ¿no? Y, pues, Mazatlán Vía de Flores con sus 63 comunidades, pues, hoy Podemos decir que está conectado eh, al 50% porque ya hubo una empresa por acá que se instaló y ya nos da el servicio de telefonía celular, pero todavía nos falta porque esa brecha digital en la que estamos pues carece de luz al principio, ¿no? Este, y otros, otras demandas que ahorita no son tema. Pero bueno, entonces eh, esto también, esta epistemología, esta, perdón, esta epistemología nos va a permitir... Eh, pues usar y manejar los métodos de investigación de información oral y escrita como una manera de elevar ¿no? los eh, contenidos de nuestra programación y pues apostarle a que si bien no somos profesionales de academia, egresados de universidades, pero sí tenemos la oportunidad aquí en nuestra comunidad de formarnos como chinín, ¿no? y el conocimiento, uso y manejo del lenguaje inclusivo con perspectiva intercultural de género. Esto nos coloca como en el mundo mundial, por decirlo así, porque eh, no podemos nada más quedarnos en lo local, tenemos que interactuar con el mundo, eh, hoy en día con el, la internet, nuestra página este, que está en construcción, por cierto, este, pues nos permite estar en cualquier lado del mundo entonces si no nos apropiamos de también de los lenguajes nuevos que surgen eh, la inclusión de, de todas las personas, de los, todos los géneros en el mundo de personas pues también nos vamos quedando este, pues vamos replicando esas, esas formas de opresión o de sí, ¿no? de opresión que, que criticamos no la siguiente por favor y ya con eso vamos terminando Aquí está la portada de nuestro libro que todavía no se edita, este, espero que pronto les podamos dar la, la sorpresa de presentarlo, pero pues es parte del trabajo que hemos estado haciendo los últimos seis años con esta epistemología, en el que se ha sumado gente solidaria, compañeras académicas que hicieron su tesis aquí en, en nuestra comunidad con la radio, y que derivado de eso, este, pues... Estamos ahorita tratando de, de cohesionar este proyecto, ¿no? que, que esperando pues, que con la pandemia o con esta nueva normalidad pues, nos haga también mutar de formas de, de cómo nos vamos a organizar, porque hoy en día pues, con toda esta situación no tenemos, eh, no hay posibilidades de reunirnos, entonces hacer talleres eh, masivos, pues no está permitido. Entonces le hemos apostado al, al acompañamiento unilateral este o máximo de cinco o seis compañeros que empezamos justo con los operadores, las operadoras que actualmente estamos en la radio. Pero bueno, ya les contaremos que sí. Avanzamos con la siguiente, por favor. Y al final, ¿cómo podemos fortalecer a las radios comunitarias, indígenas e indigenistas, para que sigan promoviendo la participación política de las mujeres, el acceso a derechos y erradicar la violencia política en razón de género. Uf, son muchas cosas y me asusta un poco esto porque yo creo que la expectativa de la radio es demasiada, pero vamos pasito a pasito, ¿no? Primero, lo primero, que, y eso es parte de nuestras 10 demandas que le, que le este, extendimos, le hicimos extensa a este gobierno actual, el gobierno de Andrés Manuel, eh, que el gobierno de México mantenga una relación directa con los pueblos y comunidades indígenas y en el caso que nos ocupa, sea directamente con los responsables de la radio. no. Esto porque pues, ha habido procesos de criminalización, de estigmatización, de desvalorización de lo que hace una radio comunitaria o una radio indígena. Entonces necesitamos un diálogo directo con el gobierno de México, no, que conozca cuál es el trabajo que hacemos y cuáles son las demandas específicas en cada comunidad donde existe una radio indígena. Lo segundo es que existimos pueblos y comunidades indígenas que en uso de este derecho eh, y manifestado en el eh, artículo segundo apartado B, eh, ahí viene un poquito la, la redacción, necesitamos pues que ante ello eh, que el gobierno o alguna institución del Estado de, mexicano cese la criminalización de estos colectivos indígenas, porque hay comunidades que tienen su radio indígena, pero que le han apostado a no transitar por el lado institucional, porque bueno, ese es capítulo de otra historia, pero han preferido decir somos antena libre, nuestro territorio. Se dejó de escuchar un poco, Lupita, tu audio. Les decía, se están operando sin... ¿Perdón? No, se había dejado de escuchar un poco, pero fue muy rápido. Regresó muy ah, rápido el audio. Muy bien, gracias. Ah, en, les decía que este punto no donde eh, siguen criminalizando el trabajo de las comunicadoras y comunicadores indígenas, este, esto ha trastacado también el, a las comunidades donde han han estado hostigando a los comunicadores. ¿no? El segundo punto es garantizar que en los contenidos que se producen y transmiten los medios públicos y comerciales no discriminen, no segreguen, no folcloricen, no estigmaticen la imagen de las mujeres, de los hombres y de los pueblos y comunidades indígenas en general. ¿no? Sabemos que existimos como radios indígenas con nuestra propia agenda, con nuestra propia identidad, pero es inevitable que hoy en día tú prendes tele, el televisor y la imagen que proyectan de quienes somos indígenas es, hoy en día, es tremendamente deplorable, ¿no? Eh, lo otro es el protocolo de consulta para pueblos y comunidades indígenas, para la, distri la distritación en el ámbito federal. Eh, uno de los criterios establecidos por la Corte Interamericana es el consentimiento, ¿no? Ese es como la primer, yo creo que tendría que ser como la primer demanda, ¿no? Y la radio indígena promociona las acciones del INE, pero esta deslegítima, se queda deslegitimada cuando no garantiza la ciudadanía el acceso pleno y conforme a derecho de los servicios que le corresponden. Y les pongo ejemplos aquí anote tres de los que yo me acuerdo, ¿no? Por un lado la radio tiene, para bien y para mal, tenemos la obligación de transmitir toda la información del INE, ¿de acuerdo? Eso para mí no tiene ningún conflicto. ¿Cuál es el punto aquí? Que la información viene o nos la mandan solo en español, ¿no? Y no hay como políticas que nos permitan a las radios tener acceso a recursos para hacer la, la labor de interpretación, pero no nada más la interpretación, sino tiene que haber todo un proceso de acompañamiento del INE, porque es información técnica, es información que se tiene que interpretar o, re, o, o entender desde, desde un nivel de, de derechos, ¿no? Entonces queda corta cuando solo laímos en español y, y es ahora sí que a criterio de cada radio si quiere hacer la labor de interpretación. Eso no tendría que ser así. Luego, este, ahí pegadito viene la información de los partidos políticos. No hablemos de eso. O sea, es terrible. Pero bueno, lo siguiente es eh, el otro ejemplo es de las jornadas de credencialización. De Mazatlán, Vía de Flores, a Teotitlán de Flores Magón, que es el punto donde está el, el, el, el próximo, este, ¿cómo le llaman? La junta distrital o donde está la oficina del INE, donde tú puedes hacer tu trámite, son tres horas. Entonces vienen las jornadas de credencialización, pero de un padrón de 500 personas que necesitan renovar o actualizar su credencial del INE, solo traen eh, un número determinado de... de, de, de de lugares, entonces la mayoría se queda sin tramitar su INE y vete, córrele, a ver, hazle como puedas, gástalo un dinero innecesario, cuando es un derecho tener su identificación oficial, ¿no? Y por último, el tema de la distribución de casillas, ¿no? Geográficamente inaccesibles. En el último proceso en el que yo participé como funcionaria del INE, eh, hubo compañeros, compañeras que tenían que votar aquí en la casilla este del centro y, y y así mágicamente ahora los tenían que mandar a tres horas de distancia a otra localidad, a otro municipio. O sea, eso es, no es aceptable, no es, no es permitido geográficamente porque las personas, en vez de acceder a ese derecho, va a un retroceso enorme. Y ya con esto termino, no sé si este, agoté mi tiempo, discúlpenme si me extendí, por favor. Estamos este, justas Lupita, este, yo te pediría que ya fuéramos cerrando para dar paso a eh, una, una sesión muy breve de preguntas y respuestas porque la compañera Senaida ya está conectada, entonces pues para respetar también un poquito los tiempos, ¿vale? Pues ya con esto terminamos compañeras, compañeros, compañeras, estas tres fotos para mí simbólicas, las autoridades municipales actuales en funciones. El evento del 8 de la mujer, el 8 de marzo, Día de la Mujer, que por primera vez se llevó a cabo acá con una conciencia plena de por qué el 8 de marzo. Y el, el de abajo, que es el programa de mujeres que las compañeras regidoras tenemos actualmente en la radio. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lupita. La verdad es que eh, se queda bien corta la experiencia que nos has compartido eh, eh, está increíble toda la información y la experiencia, pero yo creo que eh, nos quedamos con ganas de, de saber muchísimo más ¿no? sobre el proceso que han tenido desde Radio Nandía, el mismo proceso que tú misma has llevado para construir este liderazgo que ahora tienes y que sin duda ha permeado en la comunidad. ¿no? Eh, te agradecemos mucho, eh, me parece que no hay alguna participación por el momento. Yo lo único que te preguntaría, Lupita, es eh, nosotros estamos trabajando esta serie, estamos trabajando sobre la difusión de nuestras voces cuentan y desde tu experiencia, desde la radio, eh, ¿cuáles son las vías o cuáles serían las formas idóneas para hacer llegar este material a las comunidades a través de sus radios? Eh, perdóname, Yera, me perdí. ¿Cuáles materiales te refieres. Perdón. Los que estamos generando desde nuestras voces cuentan desde este proyecto. Claro. ¿Cuál sería esta forma? Quizás no, no sea como un modelo, pero sí. Eh, ¿Qué nos recomendarías tú para que inclusive no solamente el material que sale a partir de nuestras voces cuentas, sino que hay eh, materiales que ya están trabajando desde otras radios? Y que nos gustaría empezar a generar esta red de, de compartencia de los contenidos? Eh, pues mira, yo creo que lo que ha funcionado históricamente ha sido el trabajo en red, ¿no? Y ahora sí, como iba la palabra en sus inicios, de boca a oreja. Entonces, eh, aquí lo que decimos no vamos a esperar a que alguien nos venga a organizar, ni que vengan a decirnos, miren, aquí está el material. Yo creo que si en este grupo que estamos, sabemos comunicadoras, sabemos radios, y, y estas radios a su vez se vinculan con otras redes, con otras radios, con otras compañeras, con otras colegas. Nosotras tenemos que ser las primeras replicadoras de esos materiales o de estas este, experiencias que se van eh, agrupando en estos materiales. Y particularmente en la radio lo que hay que hacer es pues nada más compartirlo. Y yo creo que cualquier radio comunitaria, radio indígena que que tenga como compromiso eh, promover no solamente la participación de las mujeres sino eh, que en su agenda estén los derechos colectivos pues tendría que ser un, un material de importancia y de interés no por mi parte nosotros estamos nosotras nosotros estamos dispuestos a, a, a transmitir el tiempo necesario y porque esa es otra cuestión qué tiempo le destinas a una difusión de ciertos materiales, a veces a lo mejor este, por los tiempos o porque hay otros compromisos de, de temas o agendas, pero creo que sí podemos encontrar durante el año un momento específico en el que sea un tema constante y permanente, ¿no? entonces el trabajo en redes es lo que a mí por ahora eh, me provocaría ¿no? esto. Gracias, Muchas gracias, Lupita. Eh, tenemos una intervención aquí que nos están pidiendo la palabra. Ana, adelante, Ana. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias. Yo quería preguntar si la guía está como para el público, la, si la podemos adquirir o algo así. Y también me interesa mucho el punto de saber eh, AMLO, cómo les está ayudando, en dónde va la propuesta, eh, porque sí es verdad que tiene el gobierno que apoyar todas estas iniciativas y me gustaría pues saber bien en qué en qué va en qué paso va qué procesos siguieron y tal porque pues no no no mucha gente lo hace bueno muchas gracias y felicidades por la ponencia gracias pues mira creo que tocaste el callo <risas> Ana tocaste el callo ¿Qué te puedo decir? Ha sido muy complicado este gobierno porque eh, yo creo que, voy a dar una lectura así a lo mejor muy, muy corta, ¿no? Pero todo lo que se generó, lo que se logró, ahora sí que en el régimen anterior, no está bien visto por la 4T. Entonces, en este afán de, de recomponer, de... de como esta mirada de, de deshacer y rehacer nuevas cosas, nos llevan, a, ahora sí como coloquialmente decimos, nos llevan entre las patas. Y ha sido muy difícil, debo decirte, que se pueda entablar un diálogo con las, con las instituciones para exponerles, para hacerles saber cuáles son las dificultades que hoy en día todavía enfrentamos con los expedientes, con los trámites, y no se diga con los recursos, ¿no? En 2014, que yo les hablaba de la reforma de telecomunicaciones, todavía con el presidente Peña Nieto, pues no fue un logro, no fue un logro de, de Peña Nieto, fue un logro del movimiento de comunicación que se haya eh, reconocido expresamente la radiodifusión comunitaria e indígena en el ámbito constitucional y con ello, pues, la posibilidad de tener la reserva, por ejemplo, del 30% del espectro en, lugares donde, en los lugares donde está saturado el espectro y tienen que reservar un, el 10% que es, eh, para las comunidades indígenas, por ejemplo. Este, lo otro es el, el acceso a los recursos a través de la publicidad oficial, que este capítulo todavía no se resuelve. Eh, seguimos con el mismo esquema anterior, nos siguen tratando eh, como una pyme, como una empresa de comunicaciones en la que tenemos, pues obviamente las obligaciones fiscales que derivan de todo esto. Pero eh, ha sido complicado porque pareciera que tampoco hay una política clara, ¿no? Con respecto a las a las radios comunitarias e indígenas, aunque el presidente ha dicho sí, todo el apoyo al, a los pobres, todo el apoyo a las comunidades indígenas. Pero lo cierto es que cuando pedimos citas o, o reuniones con, con este su personal que está a cargo de comunicación social, pues nos dicen, sí, aquí está mi teléfono incluso, ¿no? Pero nunca responden. Ahora, hubo un proyecto, bueno, está en curso todavía el, de, el diseño de las políticas públicas eh, a través de, de la UNESCO y otra institución internacional en el que involucraron a radios comunitarias, a radios indígenas, pero ahí lo que nosotros como Radio Nandiades dijimos es que no nos tienen que meter en el mismo cajón a las redes indígenas, porque hay demandas, hay situaciones específicas que tienen que ser tratadas con cada radio. Entonces, lo más que logramos por ahí hace un año, hace como un año, fue que abrieran una mesa eh, donde estuvimos los concesionarios de radio indígena, pero solo fueron dos horas, ¿no? Cuando todo el proyecto de UNESCO eh, y gobierno, del, del gobierno federal tuvo un, una duración de como un año, pero solo una mesa de dos horas, eso no es posible. Y sí nos dijeron, sí, intégrense, incorpórense, pero no es como yo me incorporo a los demás, es como si yo me asimilara, es esta política de, de asimilación de la que yo les hablaba. No, necesitamos un diálogo directo. Entonces, si respondo a tu pregunta, Ana Azuela, pues no, no ha sido, no ha sido fácil, hoy en día todavía no tenemos un, un canal de comunicación construido con el gobierno de AMLO. Muchas gracias y me da muchísima pena escuchar eso, pero qué bueno que lo hacen, no pierdan, eh, bueno, perdón que los entonces pues no pierdan el hilo y pues hay que seguir pues presionando porque pues es, es derecho y si lo está ofreciendo pues debe de, de cumplirlo. Muchísimas gracias y mucho ánimo. Adelante. Gracias a ti Ana. Gracias Buenos a ti. días. Buenos días a todas. Gracias, gracias Ana, gracias Lupita. Y justo eso, ¿no? Eh, encontrarnos en estos espacios de discusión, en estos espacios de reflexión, pues también abona, ¿no? A la construcción porque eh, desde mi punto de vista fortalece no solamente la construcción de, de estos derechos políticos y electorales, sino el propio movimiento de las radios comunitarias. Aglutina un poco más los esfuerzos y eh, se perfila, ¿no? A seguir haciendo un músculo eh, poderoso po y po poderosa sí. Para, sí. para seguir impulsando la labor de las radios. Te agradecemos mucho, Lupita, la intervención y la participación. Te invitamos a que formes parte pues, de esta iniciativa del chat nacional que tenemos en...